Eh. Bueno, nos vamos a Uspallata, chicos 8.38 minutos de la mañana Allá está Marcela Navarro Vamos a ir conociendo cuál es el programa de este lunes En el cual se espera el regreso de miles de mendocinos Que cruzaron hacia Chile Marcela, querida, bienvenida Buen día, debe estar frío Acá 6 grados, me imagino, Buen allá día. arriba Sí, sí, está, les digo que bastante frío Nosotros acá con Gerardo estamos súper abrigados Pero no puedo creer Pero el policía está ahí, que vive en Uspallata Está de mangas cortas Yo no puedo creer Está, pero bueno, cada uno se va adaptando, viste, el lugar donde vive. Nosotros estamos súper abrigados porque la temperatura es muy baja y les cuento que acá se está realizando frente a la comisaría 23, esto es en Uspallata, se está realizando uno de los controles. Cuando uno va para allá, el primero que se encuentra, por lo menos en esta zona, es este control de la policía de Mendoza y están controlando a la gente que viene y a la gente que va. Pero acá tenemos un auto que, de chicos que vienen de Chile. Hola, buen día. ¿Por dónde arranca? ¿Por ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Ustedes contame, ¿cuándo se fueron para Chile? Nos fuimos el viernes, salimos el viernes a la una y media de la ¿Y de ida cuánto tiempo estuvieron esperando la aduana? Y 14 horas más o menos. 15 horas. Como 15 sí. horas en la aduana estuvimos. ¿15 horas estuvieron esperando? Fueron una... 20 horas. salimos que salimos? 20 horas de viaje. Que decía que no tuvo asistencia en la ruta, ¿cómo es la situación que ustedes pasaron? De hecho, muchos o sea, hubieron muchos problemas porque muchos autos se colaban, pasaban por la línea amarilla, no había nadie controlando. Eh, recién en la aduana, pero antes de eso nada. Ahora, ¿cómo está la aduana? Ahora, cuando nosotros pasamos, estaba vacía. Pero y se... y no esperaron nada directamente. Nada. Pero se espera mucha gente ahora. 15 minutos nada? Más. Sí, a la vuelta fueron 15 minutos. Pero sea, bien la unificación. Salimos de Reñaca a las 4 menos 20. O sea, por ahora no hay nada de cola en la aduana. Claro, cuando pasamos nosotros no había nada. Llegamos y nos atendieron ahí, de entrada. No nos demoramos nada, fueron 15 minutos entre los papeles, que revisaron el vehículo y nada más. En relación a lo que vieron cuando iban y ahora, ahora cuando volvían, no, más gente. No. Hemos hecho el viaje total de Reñaca, bueno, hasta acá en 5 horas. Nada. Muchas gracias. Bueno, esto también tiene que ver con que está bajando por ahora, ¿no? en hora de la mañana muy poca gente que ha pasado desde Chile a Mendoza. Sí podemos ver, no saben la cantidad de, de chilenos que estaban regresando, porque en, en, la verdad que en, en todo el trayecto para llegar acá tuvimos un tráfico bastante cargado en relación a, a chilenos que están pasando eh, para Chile. Así que lo que vamos a hacer es, bueno, subir un poquito y enseguida les vamos a contar cómo continúa allá el operativo y qué pasa con el resto de los turistas que van y que vienen también. Marcela, muchísimas gracias. Eh. Eh, primer contacto, 8 grados de temperatura. Aquí en el llano, allá arriba obviamente mucho más frío Por ahora lo decía este, este mendocino que venía volviendo Todo muy tranquilo Pero claro, se espera que en un rato todos vuelvan Y se termine complicando la situación en el cruce internacional Mensajes cuatro Gracias por estar ahí, por ser parte de este Hola Mendoza